Gracias a Robinson Polanco desde la provincia Hermanas Mirabal. Esta interesante entrevista con la gobernadora Lisset Nicacio, gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal. Tenemos desplegado, como decíamos, desde el inicio de la cobertura, una amplia cantidad de corresponsales que están con nosotros desde Puerto Plata, desde la zona de Nagua aquí en San Francisco de Macorís, Montecristi, y otros puntos del país. En este momento queremos conectar con nuestro compañero Angels que está en la zona de las terrenas y tiene una interesante entrevista con Santiago Matías Alofoque. adelante Angels dando desde la terrena formación e información para toda la nación nos encontramos aquí en la calle donde se puede ver el flujo de vehículos que ya transita por esta zona eh, de la terrena. Vamos, vamos a hablar un poquito con la persona, la persona saludando, la gente que está en activo, viendo la cobertura total desde Telenor. Vamos a preguntarle un poquito a la persona cómo está transcurriendo el turismo aquí, cómo está la cosa. Bueno, muy buenas tardes. Está transcurriendo todo bajo control, como se debe de esperar, y que Dios tome de control de la situación, pero la Semana Santa ha sido un éxito para el turismo. ¿Se espera mucha gente aquí? Bueno, sí. ¿Cómo se ve el tránsito? ¿Cómo ustedes ven la, la cosa, el, el movimiento? Hay mucho tránsito, sí. Somos desde María Trinidad Sánchez, en Agua, Estamos haciendo la visita por aquí también. También. Gracias, gracias, señores. Seguimos. Vamos vamos un poquito por aquí. Por aquí vemos los buses que se alquilan y ese tipo de cosas. Vamos a preguntarle a la gente, a estos negociantes que, que alquilan estos vehículos, ¿cómo está el flujo? Si la gente está eh, viniendo, ese tipo de cosas. Se ve mucha gente ya. Eh, ahí ve la gente saludando. ¿Qué es lo que? Dale para acá. ¿Qué es lo que? Estamos, estamos en vivo, estamos en vivo. No se no, no me asuste ¿Cómo está la cosa aquí? Eh, eh, la, los alquileres de, de, de, de este tipo de vehículos. ¿Cómo se llaman estos vehículos? Esos son vehículos four-wheel, pasola y vehículos normales. Ya, ¿cómo, está, ¿Cómo están los alquileres, el flujo de la gente? Todo bien, te está subiendo el flujo de alquiler, claro, sí. De aquí a mañana se espera mucha gente. No, de aquí a unas dos horas se va a esperar mucha gente. O sea, que hoy puede ser que entre todo el mundo. Claro que sí, siempre es así. O sea, sí. Bueno, qué bueno que el negocio está fluyendo y aquí los, los, los muchachos. vos, esperando la propina. Esperando la propina. Ativo, <risa> ativo. Son de aquí, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, señores, vamos, vamos a continuar. Continuamos, ¿verdad? Vamos a continuar. A ver, las personas que nos dicen un poquito, eh, la persona del comercio de aquí, ¿eh? la persona de los comerciantes eh, que alquilan este tipo de vehículos que se usan mucho aquí en la terrena. ¿Cómo, cómo, cómo está la situación aquí? Buenísima. Eh, ¿lo, ¿Se están alquilando los vehículos? Sí, tengo todo reservado. ¿Ya tanto reservado? Todo está reservado. ¿En qué tiempo usted espera a toda esa persona? ¿En qué tiempo usted espera que el flujo de gente? Siento y media, seis adelante. ¿Está bueno esto aquí? Bien, buenísimo ¿Eh? Se pica mucho Bien Estamos en vivo Estamos en vivo, señora Ahí está la gente ¿Quiere decir algo? ¿Eh? <risa> Vamos a ver Dame un ahí ¿Quiere decir algo? Sí, sí Desearle que se porten bien y Que no se desesperen Como dicen por ahí Que si te mata El domingo no va a resucitar claro, no, Bien por ahí si van, si van a beber No conducan Ya ustedes saben Estamos aquí La gente eh, Por ejemplo Ahí van estos tipos de vehículos ¿Qué es lo que? No, no lo vamos a parar mucho pero No queremos más un tapón Aquí en la terrena Ven los lugares de, de comida Para descansar y ese tipo de cosas El sol ya está picando Recuerden que esta mañana empezó muy lluviosa E incluso hubo inundaciones En varias calles De aquí de la terrena, las entradas Pero ya todo se está secando Y esperemos que para los turistas todo siga así Porque la gente lo que quiere es disfrutar Ahí está la gente gozando se ve, bueno, vamos, vamos a hacer una, una pequeña intervención aquí de la gente normal, de la gente de a pie de aquí de la terrena a ver qué nos dicen. ¿eh? Eh, cuénteme, ¿cómo está, cómo usted ve la, la situación aquí El ambiente está bien vituoso está bueno, está bien acalorado, aparte de la lluvia, pero está bastante bien, no hay accidentes, no hay problemas. Se está en comunidad, muy buena. La, las autoridades están, ustedes ven que están. Están haciendo su trabajo porque las autoridades están para algo. Tú estás para lo tuyo, yo estoy para lo mío, para mi carrera claro. la las autoridades para poner el orden y el respeto. Claro, claro. La, las autoridades están reteniendo solas, ¿Qué tú opinas de eso? No sé, no. No sea, están mecaniqueando ahí, las autoridades están como reteniendo pasolas y ese tipo de cosas. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno ellos saben lo que hacen, me imagino, si sí, el que está mal está mal, el que está bien está bien, verdad, y eh, para lo que hay que guardar el orden, verdad, un mensaje, a, un mensaje a la población ahí que Maneje con cuidado, si van a beber, que no manejen para que lleguen bien a su casa. Que beban lo que tengan que beber, si se sienten ebrios que le digan que estén menos borrachos que manejen. Bueno, así que ya ustedes saben, señores, seguimos aquí en vivo desde La Terrena, Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. Yo soy Angel el brillo capuchino. Mira, estos son figuras, ya. ¿qué es lo que Estamos activos, estamos activos Semana Santa. Estamos a San Francisco de Macorís, donde quiera que vamos. República Dominicana, activo, capuchino, el de la calle, Kilo, Kilómetro, kilate, le llegaste, que no se diga más disfrutando las vacaciones ¡Ya! Semana Santa 23. Señora, vieron a Capuchino, Capuchino, artista Franco Macorizano que representa la serie 56. Así que ya ustedes saben, Angel Izardo reportando a los foques, a los foques. Parate ahí, calo. Estamos en vivo, estamos en vivo. un saludo a la gente de San Francisco que está reportando esta sintonía. San Francisco, mi gente, lo quiero muchísimo, espero verlo bueno, pronto. Un amplio para que la gente me vea con a folk, espérate. ¿Cómo tú ves el movimiento de tu cerveza aquí? ¿Se han habido alguna, verdad, otro que otro bloqueo? Dominante. Dominante, ya tú sabes, a folk, en vivo. Así que ya ustedes saben, señores, se ve el flujo de gente, la gente en su canal, la gente a en su Maserati y lo que se está gozando, así que ya ustedes saben. Gracias a Engels Lizaldo, quien ha estado desde las terrenas con nosotros conectando en esta cobertura de Telenor para todo el país a través de telenor.com.do, además a través de una serie de sistemas de cable aquí en San Francisco, en toda la región nordeste, a través, por supuesto, de Telenor Canal 10. Gracias a ustedes por la sintonía.